Hola, mi nombre es Álvaro y hoy quiero hablar sobre las críticas. Quiero hablar de este tema porque, primeramente, quiero que todos seamos liberados, que, que vivamos una vida sintiéndonos siempre libres, nunca criticados por, por ninguna persona, por nada, por nadie. Pienso yo que las críticas es la manifestación de un pensamiento. Eso significa que lo que estamos pensando, es lo que estamos creando, es lo que vemos, es lo que somos, lo que estamos pensando, es el mundo en el que estamos, cuando estamos pensando. Entonces, cuando tenemos pensamientos bajos, nuestro mundo, nuestra vida, la manera que vemos la naturaleza, las plantas, las circunstancias. La gente va a ser bajo porque estamos en un pensamiento bajo y cómo es que obtenemos ese pensamiento bajo ese pensamiento bajo lo obtenemos basado en el, en el significado que les demos a todos el significado que le demos a todo a cada cosa a cada cosa que vemos a cada cosa que escuchamos a cada circunstancia en la vida el significado que les demos ese es el pensamiento que tendremos esa es la experiencia que tendremos el significado, la interpretación de absolutamente todo no hay significado en existencia solamente el significado que nosotros les demos nosotros tenemos la opción de dar el significado esa opción es un lujo que tenemos es un regalo del creador entonces, nosotros decidimos qué significado damos a cada cosa. Si damos un significado bueno, significa que nos vamos a sentir bien, vamos a tener un buen sentimiento y nuestra calidad de vida será muy buena. Será basada en el significado que demos a todo. Entonces, cuando la gente nos critica... Eso significa que ellos están dando significados bajos a todo, a todo lo que ven, a todo lo que pasan, a, a sus circunstancias. Si nos ven a nosotros teniendo algún problema o cualquier cosa en la vida, uh, celebrando algo, entonces esa gente con esos pensamientos bajos que están dando interpretación baja a todo, ellos nos van a ver de esa misma manera, en un nivel bajo. Entonces cuando somos criticados, debemos de entender que ellos están teniendo un día dando interpretaciones significadas bajas. Y de esa misma manera nos están viendo a nosotros. No es cosa de nosotros, es solamente el mundo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de entender. Debemos de entender lo que está pasando, lo que la gente está pensando. Y no tomarlo personal. Esto es algo que no podemos evitar. No podemos taparle, no podemos cambiar a la gente su mentalidad. Es como querer tapar el sol con un dedo. Es como querer detener el viento. Es imposible. Entonces, si nos damos cuenta de eso, en ese momento que nos damos cuenta de eso, y lo aceptamos, y vemos que tiene sentido, y es verdad. Entonces, en ese momento somos liberados del criticismo. Somos liberados de las críticas somos liberados de pensar que somos menos porque otra gente está dando significados bajos, teniendo pensamientos bajos y nos dicen cosas y nosotros lo aceptamos. Eso no, no debe pasar. Nosotros estamos aquí para disfrutar la experiencia, para, para disfrutar el presente. Estamos aquí para estar contentos, empoderados, llenos de energías. Estamos aquí para vivir la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos.